¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Adu! tú ambil atas sikap artikular locks a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 atas, atas, atas, atas kacau kan no oka? kacau <tuk> nih itu tuh, tubuh, usia, jadi usia jaga disangka, jalan, pull no. de pronto! no pronto! de pronto! De ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, es como que no la ¡Mira, ah. ¡Mira, es que no mir. ¡Alu! Pul, pul, pul, pul They go khi nge-gibig negeri Bursara onian Page 4 El tema es España. <Susurra> oh, <dup, dup>, <Susurra> Uy, en, ¡en, Oh!! en, oh, en, oh. Bukti dia ikut ramai juga, Minta Bintaro tak ada, tanpa katanya sah. a jebel aquí Muy bien, muy